El Ragnarok era el club nocturno privado de Lupino, un antro construido sobre un viejo teatro. Sabía lo que me esperaba dentro, yonkis cargados de V preparados para explotar en actos de violencia espontánea y sin sentido. Y los hombres de Lupino, los peores y más fríos asesinos a este lado del infierno. El Ragnarok era tan incitante como un dolor de cabeza. El vientre del club nocturno era un parque temático gótico que comenzaba con juegos de sometimiento y desde allí llevaba a los asuntos más desagradables. Tan sutil como su oscuro mensaje... Tan sutil como su oscuro mensaje, como una bala asesina de policías a través del corazón de tal palo talastilla igual que Jack Lupino. Bueno, hola a todos gente, bienvenidos a la parte 8 de Max Finn. Vamos a continuar con la historia, venimos a este lugar que se llama Ragnarok. Allí no voy a ir porque hay una munición de escopeta que no preciso. Y vamos por acá, a ver... ¡Esto es hijo de puta! Tengo solo un tiro de vida, me tengo que cuidar mucho. Después se me pone re difícil esta porquería. El libro nunca había sido un bestseller. ¿Qué habla del libro? Más pay? Dado el argumento, me sorprendió encontrar a alguien que hubiese estado leyendo. La contraportada se titulaba La edad del asesinato y la tormenta. El anuncio de la contraportada mencionaba los mitos nórdicos y el Ragnarok, el final del mundo vikingo con un invierno terrible que cubrió la tierra con hielo cuando proliferaban los crímenes y toda la humanidad estaba perdida podía ver cómo a alguien podría metérsele en la cabeza que estábamos en el fin de los tiempos empezaba a ver de qué iban el club nocturno y su propietario bueno en esta parte ya está como que me tienen de hijo ¿no? la granada dale puta le doy la vueltita este se lo mata con las mismas armas la misma medicina al chino el serigo y con este desde acá No ninguna, putita munición de escopeta, ¿para qué? Acá había uno que tiraba molotov Le pegamos de acá abajo, ¿o no? Con la de Ser Eagle ¿Murió o no murió? Si no murió me va a matar Está muerto, tío Bueno, en esta parte acá hay dos cabecitas A mí me pegaron, me pegó me fe ¿Eh? Hijo de perra, y falta uno que está vestido de violador Con esto vamos, va, me quedan menos balas que la p*** Una escopeta, una escopeta, una escopeta Se le juega. Bueno, esta vez creo que no voy a sobrevivir Esto va a ser una de esas historias que no tienen un final feliz pero... vamos a intentar, vamos a intentar. Nunca se sabe, Charlie. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, ahora sí, unos analgésicos... Urgentes, ¿no? Urgente. Bien, bien, bien, unos analgésicos. Como el paraíso. Como tocarse el culo. Había libros de ocultismo apilados en la mesa. La habitación estaba llena con lecturas ligeras, tales como El Necronomicon, Brujería y El Paraíso Perdido. Viejos títulos exóticos como Maleus Maleficarum y De Umbrarum Regni Noven Portis. Libros con pentagramas en sus portadas sobre el ocultismo y lo infernal, descansando entre vídeos de terror y tableros de Ouija. La única cosa que podía tomarme en serio era la idea de que Lupino se lo tomaba en serio. Había estado desperdiciando un montón de tiempo intimando con el tipo de abajo. Bueno, vamos a continuar con la travesía pedorra casa en un Ingra ¡Ay, los tiros! ¡LOS tiritos. Falta alguno, ¿no? Tiene que haber alguno acá En la escalera siempre hay alguno, siempre ¿Ah, ¿No hay nadie? Bueno, casi hay alguno, casi hay alguno, ¿no? Allá Y del otro lado del piso tiene que haber alguno Mira, hijo de perra! Me dejó incómodo no te muevas, Max. Recupera vida como en, como en los Carlos Dutti. ¿Es que yo es un analgésico, no, verdad, es un balteo. Bien, no lo dejamos ni, ni darse cuenta que le íbamos a disparar. Es por acá, Mirta. ¿Hay que prender la linterna. Oh, analgésicos. Mmm, si me armaron, se viene la podrida. ¿no? Ah sí, se viene la podrida Bueno vamos a continuar ahora que se viene la podridita Por acá creo que era, si no caemos voy a tirar el analgésico para aprovecharlo ahora porque después no sirve Es como la fetita de LOL Cura poquito, acá hay unos Nieres Ahí se movieron, ahí se movieron Vamos a esperarlo acá, se descudo, se descudo tu compañero hijo de puta. Creo que no hay más nadie no, vamos a revisar el lugar Es que nada no, porque me parece que hay que interactuar con esto acá arriba ¿no? sí. Parece que sí, parece que no hay nada ya me armaron así que bueno Analgésico sí. Por aquí, por aquí, por aquí ya me había pensado que tenía que tirarme, pero me puse a ver el lugar y no, ya había pasado por ahí, porque no tenía que tirar Supone que buscamos al jefe, el jefe siempre está arriba, ¿no? Ah, mira, estos, están todos los curas acá. Qué buena cámara, mira ese doble kill Bueno, parece que no hay nadie en el lugar a ver no va a haber. El no, no, no, salimos con esto, tenemos 25 balas, ya. Rompimos los, los barriles, loco. El medio del pecho. Bien. Este otro había muerto. Vamos a revisar bien todo el lugar porque igual me ha algo importante. Las veretas, veretas, parece que no me dejé nada Uy, que rápido que lo eliminé, ¿no? Les pegué dos tiros en el medio del pecho Y este... Bueno señores, me acabo de morir ahí porque me metió el pozo ese de mierda, esa trampa eh, milenaria del año del chicle el cabecita este que maté desde el principio, re fácil, era para mostrarme que ahí atrás estaba la trampa, pero la primera vez cayó mal. Y no me lo mostró. Me caigo y me muero, ¿no? No me caí de pedo, qué ojete. Uno menos. Falta el otro, ¿no? Tiró, eso es energésico. Pues un viejo. Nada que ver, era un arma, ¿no? Max, el c bueno, por acá... No la había visto que se... ¿Eh? ¿Ve? ¿Ve? ¿Me? es por acá? ¿Estás no, seguro? Madre mía... Willy, no, aquella puertita abierta. hay nada, nada, nada. No caigas por acá mierda tío para donde chicos para allá no para allá sí Vamos a arriesgar la vida murió murió murió, murió. ¡Oh, viene otro! ¡Otro más! Estos venían mezclados, que eran los hermanos, bajo ¡Esto es un cura! ¡Ah, Eso es una trampa. Esto es una trampa, ¿verdad? ¿Vieron? Hay uno en la escalera. Hijo de puta, me venía a matar, vieron. Otro. Y otro. Lo maté muerto el otro. Bueno, continuemos bajando estas escaleras que no sé a dónde mierda me llevarán. A algún lugar donde me van a romper el orto. Mira una bata, una viola. Tutumps. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Analgésicos Bien... Eh... Algo para abrir esto, para abrir el telón Los Consoladores, Vashir o en lo que sea, loco, acá arriba, no, tengo que ver, tiene que haber algo así Opa tiene viene puta me terminaron las balas, ¿no? ¡Ay! Me quedé. Ah, casi me quedo atrancado. Dale Max. Está medio gordito lo que pasa, Max, no está haciendo ejercicio en estos días. Maldición. No agra nada, iba a decir eso, sí. Para era por abajo. Eso se corre, se abre por acá. Mierda, hay cuatro controles. ¿Dónde están los hijos de puta? Supongo que con todo levantado así ya me da, bueno. Me da una pasada acá, levanté el otro más adelante... A ver... Peren, peren, peren, peren... Hay que tener cuidado porque había unos acá. Este creo que cayó, ¿no? ¡Cayó! uh ¡Oh, cayó, bro! Viendo las escaleritas, mierda, esto ya se ve. Ya veo que se viene difícil. Ya me cansé. Ay.